Hola, ahora sí. Sí, me escucha, ahí, señor. Sí, ahí lo escucho bien con claridad. Bien, de claro, me estoy comunicando. De claro. Soy el exactamente. Yo, yo soy el encargado de la línea, exactamente. También es el encargado, perfecto. Nos estamos comunicando para brindarle los servicios exclusivos para su línea. Actualmente cuenta con un abono. No, le mando tarjeta cuando puedo, cuando hay, cuando no hay, no hay. Corta la bocha. Sí. Ajá. Porque la, mira, imagínate, imagínate, la otra vez terminé, el, le hice el revoque, que el me estoy y mi patrón me pateó para el lunes. Imagínate si tenía que pagar el abono y... ¿Cómo? No logro entender lo que me dice. ¿Cómo? Que no me sirve con abono porque la otra vez terminé la changa y mi patrón me pateó para el lunes. Imagínate si tenía que pagar justo el abono ahí, me corta las piernas, bro. Bueno, igual, de todas maneras, vos te que usa de la línea, por ejemplo, al mes. Y yo uso WhatsApp y le hago video a las perry. ¿A las? A las perry. De todas maneras, si tiene una línea prepago no le sirve para nada. revienta la velocidad, ni lo puede ver. No, pero le engancho el Wi-Fi de mi casa. Le engancho el Wi-Fi de mi casa. La casa la veo con claridad. Y bueno, pero está pagando el servicio de Wi-Fi y hace recargas a la línea. No tiene diferencia Ah, pero qué corazón que tiene usted. ¿A usted le, le encanta regalar plata? No, qué corazón. Me llaman a mí a un pleno viernes para, hacerme, para brindarme publicidad a mí. usted no pierde nada. Todo para mí, eh. Dejame con la tarjeta nomás. Cuando hay ahí, cuando no hay ahí. Hola bueno, señor, no me a comunicar en otro momento ¿Para qué? Si quiero tarjeta, ¿para qué si quiero tarjeta? ¿Para qué si quiero tarjeta? Hasta luego, no tengamos fin de semana Te mando un beso o acomodo donde quiera Y si se enoja tu marido, pasale mi WhatsApp